¿Puedo hacer un pacto con el diablo estando en la cárcel a aquellas personas, a aquellos presos en Colombia y alrededor del mundo que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer estando en la cárcel? Claro que es posible. Obviamente no se les puede enviar el mismo, el mismo proceso que se le envía a una persona que está en libertad. Se les envía un proceso especial a base de oraciones. ¿Ok? Para que ustedes las hagan con la ayuda de uno de los diáconos de la organización luciferina. ¿Ok? Entonces... ¿Pueden hacer un pacto con mi señor Lucifer a distancia? Claro que sí es posible, por supuesto. Nosotros le damos las pautas para que lo haga. Entonces, el estar en la cárcel, el estar privado de la libertad, no es una limitante para nosotros. Y menos para mi señor Lucifer, que es el todopoderoso, el amo y dueño del universo. Únicamente contácteme desde cualquier lugar del mundo, los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros le damos las pautas para que usted lo haga, <coughs> perdón, desde donde quiera que esté. Atrévete ya y déjate sorprender.